Vale, bueno, pues bienvenidas a una nueva píldora de la Agenda 2030, ¿vale? Hoy contamos con, con Nuria Scarpa, ella es licenciada en Psicología, ha sido directora de bastantes centros de emprendimiento, máster en RSC, también agente de Igualdad, bueno, y ahora es emprendedora, ha estado en varias de emprendedoras y ha pasado por varios proyectos y ahora tiene una panadería que se llama Tres Letras Pan, creo que es, y nada, bueno, hoy vamos a hablar del, del pacto de socias, ¿no? como una herramienta fundamental para, para el buen vivir y el convivir dentro de, de la organización. Y nada más, yo doy paso a Nuria. Hemos hablado de que las personas que quieran que podamos ir haciendo intervenciones durante la presentación, aunque al final vayamos a guardar un, un tiempo para hacer preguntas, pero que podamos ir in, haciendo intervenciones, vais levantando la mano, yo voy dando pasos. si queréis escribiendo por el chat, también como os sintáis más cómodas. Y nada, pues yo desde parte del equipo de Economistas Sin Fronteras, dar la gracia a Nuria por por estar hoy con nosotras y que espero que aprovechemos a tope esta, esta sesión y ya está, dejo con ella. Muchas Muy gracias. Genial. Bueno, muchísimas gracias Julio, sobre todo muchas gracias a Economistas Sin Frontera por contar conmigo y con mi experiencia, que también de alguna u otra manera es interesante para, para poder compartirla y espero que, que os pueda servir. Eh, como bien ha dicho Julio, en cualquier momento que, que queráis intervenir y que, y que deseéis intervenir, eh, me gustaría que fuera algo eh, ameno, dinámico, en la que, bueno, pues si tenéis preguntas que estén relacionadas con, con todos los temas que vamos a ir tratando, eh, pues que se puedan poner encima de la mesa para ayudarnos y para, para ver, eh, complementar también un poco esta, esta sesión de la píldora formativa del día de hoy. Hablamos del pacto de socias y, y bien decía Julio eh, que, que estamos orientándonos a, hacia... Cuanta más transparencia en nuestros procesos de emprendimiento y cuanta más información y cuanta más... Eh comunicación entre, entre todos los, eh, los agentes que, que componemos un, un emprendimiento, una asociación, eh, una cooperativa, pues eh, mejor que mejor. Y de alguna otra manera, yo lo que, lo que vengo a compartir en esta mañana con vosotras es eh, parte de mi experiencia y lo que me ha llevado también a eh, tener un pacto de socias eh, dentro de, de, de mi propia empresa. Eh, y lo vais a ir viendo a lo largo de la trayectoria que, que quiero compartir con vosotras, la importancia y la necesidad de, de ese pacto. Vale. Insisto en que levantéis la mano y, y podáis participar para que así eh, pues podamos ir eh, solventando las dudas que puedan ir surgiendo. Como, como mi carrera es psicología y de alguna u otra manera ese, ese bagaje eh, viene por ahí pues lo hemos determinado que el pacto de socias puede ser una herramienta para la salud mental de la empresa porque quieras que no las personas que están en el interno de la empresa eh, tienen claros cuáles son las expectativas los valores y los conceptos de la misma pues también tendrán clara que, que la salud de la empresa puede, puede ir a mejor eh, Julio me ha presentado ya desde economistas pero simplemente así boceto unas eh, pequeñas reseñas ¿Eh? sobre mi trayectoria que también tiene mucho que ver ¿Qué? con la inquietud. ¿Escucho algo por ahí? También tiene mucho que ver con la inquietud de, de, de mi propia persona y, y, y dónde estoy ahora mismo y, y qué me ha llevado a, a, a emprender y qué me ha llevado a, a realizar este tipo de, de cuestiones. Soy licenciada en psicología y un máster de RSC y, y agente de igualdad y pongo que soy panadera. Eh, por, por descubrimiento, porque desde que metí las, maso, las manos en la masa hace más de 21 años eh, no he podido quitarlas de en medio y, y he acabado teniendo mi propia panadería. ¿no? Como un proceso en el que eh, una persona que, que no proyecta prácticamente nada eh, consigue tener un objetivo que es eh, montarse su propio negocio relacionado con el mundo de las masas. Eh, lo vais a ver también a lo largo de la presentación, he sido directora de, apoyos, eh, de centros de apoyo a emprendimiento en diferentes países, intraemprendedora, que es una figura ahí un poco entre medias, ¿no? esa figura en la que no se asumen tantos riesgos, pero sí que se, se tiene una carga importante y eh, trabajadora y socia de una empresa y actualmente socia y administradora única. Con lo cual todas estas experiencias que, que yo he tenido y que he ido acumulando a lo largo de estos años siempre con las manos en la masa eh, pues me llevan también a tener eh, una intención de compartir con vosotras la importancia del pacto de socias para, para poder tener también una, una empresa saneada. Fijaros, yo empecé en Venezuela, eh, luego en Ecuador, luego en Colombia y luego en Perú con centros de apoyo a mujeres emprendedoras y centros de emprendimiento en las que había perfiles muy diversos, evidentemente eran realidades muy diferentes a la nuestra. Yo tenía 21 años en este, en este momento. Eh, las propuestas que tenía encima eran muy variadas. Y tenía diferentes donantes también con los que trabajar, es decir, que siempre he intentado manejar el dinero de otros casi como si fuera el mío, porque al final los donantes tienes que hacer justificaciones de por medio, tienes que eh, de alguna u otra manera responder frente a terceros, ¿verdad? Eh, y... Pues trabajar eh, con, con dinero como si fuera el tuyo propio porque luego vas a tener que realizar una rendición de cuentas. ¿no? Me tocó siempre dinamizar eh, y me tocó también, eh, digo me tocó porque, porque aprendí en el proceso, eh, tener muchísimos contactos institucionales, muchas alianzas público privadas y trabajar con temas de cooperativismo, asociatividad que tuvieran que ver con eh, un proceso en el que como buen técnico o buen eh, director o buen eh, gestor de un proyecto, de alguna u otra manera son los demás los que asumen esos riesgos, los demás los que asumen sus propias decisiones frente a un proyecto, a un negocio, a una cooperativa o a una asociatividad que montar, pero de alguna u otra manera nosotras somos las que lo vivimos desde la barrera y somos las que apoyamos con diferentes herramientas, recursos y propuestas desde una visión eh, un poco desde fuera, ¿no? Viendo eh, lo que es el panorama global de todo lo que tiene que ver con, con un proceso en el, que, en el que son otros los que toman decisiones, ¿vale? Y eso me parece importante recalcarlo porque si me hubiera preguntado yo hace 20 años por un pacto de socias, ni siquiera lo hubiera, eh, lo hubiera recomendado, creo. En, en algunas de las situaciones en las que eh, asesoraba a emprendedores y emprendedoras. ¿no? Le daba mucha importancia a todos los temas de viabilidad económica, se le daba muchísima importancia a todos los temas que tuvieran que ver con marketing, con el espacio de venta, con el producto, pero, pero ¿dónde estaban las, las personas? ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde radicaba también ese, ese emprendimiento en, en la persona y en, y en las personas que acompañaban a esa persona a, que, a permitir que ese negocio o que esa propuesta fuera adelante, ¿no? porque la mayoría de las veces no estamos solas en, en los proyectos. Luego, eh, la vida me llevó a, a, a un proceso en el que eh, fui intraemprendedora, y es esa figura que supongo que, que muchas conoceréis, en la que, bueno... Eh, uno asume ciertos riesgos, eh, la mayoría de las veces los riesgos económicos y los riesgos que tienen que ver con, con riesgo de capital social no, estaban, no están eh, inmersos, pero sí en ilusión, ganas, esfuerzo, eh, propuestas como si fueran tuyas propias e y intentar también eh, llevar un negocio adelante que por una u otra razón eh, se sostiene en el espacio y en el tiempo. Pues me involucré en un negocio familiar en el que estaba metida mi primo y mi hermano. Mi primo era parte de los socios capitalistas y mi hermano era parte ejecutora del propio negocio y allí surgieron muchas expectativas de cada una de las partes. Muchas expectativas que tenían que ver... Con una figura de socio capitalista que, como algunas supongo que conoceréis también, personas que única y exclusivamente aportan capital social a la, a la empresa, pero que en el día a día de la empresa no están involucrados ni están eh, de alguna u otra manera en, en, el, en, el propio, en la propia actividad diaria. ¿vale? Y cuestiones sumamente importantes: temas de expectativas, temas de figuras de socio capitalista y encaje de esa figura. No reajustar proyecto según se iba desarrollando. Muchas veces hablamos de qué importantes son eh, los planes de empresa para de alguna u otra manera ir viendo cómo va evolucionando el proceso, lo que teníamos en la cabeza al inicio de montarnos un negocio, un proyecto o una cooperativa, lo que a mediano o largo plazo pretendíamos en ese inicio conseguir y lo que vamos consiguiendo en el camino y lo importante que es ir reajustando. Imaginaros este era un negocio en el que tenía tres patas, eh, eh, tenía por un lado un tema social, lúdico, de ocio, por otro lado un tema de restauración y por otro lado un tema de alojamiento rural, con todo lo que eso supone, prácticamente desde las 6 pues, de la mañana que se levantaba el primer huésped y que quería desayunar hasta las 3 de la mañana que se acostaba el último huésped o la última persona que quería tomarse una copa en, en un espacio pues tan agradable como el que estáis viendo ahí en la foto. ¿no? Es decir, muchas horas, muchas personas involucradas y un proyecto en el que pensamos que la parte de, de, la parte de ocio iba a ser eh, mucho más potente y en la que descubrimos que la parte de gastronomía era la que, la que llevaba el peso ¿no? y como no supimos reajustar el proyecto según las necesidades, las expectativas y según se iba desarrollando. Y cuando pongo que no había guión ni tabla de salvación es porque si no fuimos capaces de reajustarlo en el momento, lo que hubo fue un fracaso eh, con valores, expectativas y familia de por medio, y os podéis imaginar cómo supone eso, y un aprendizaje al mismo tiempo, es decir, siempre, siempre tener presente que hay que asentar las bases de lo que trabajamos para que tanto personas como contenidos, como herramientas, que tengamos encima de la mesa, se puedan ir ajustando y reajustando con el tiempo. Y eh, después de, de esta experiencia, eh, tuve la primera experiencia como emprendedora eh, con ocho socios. imaginaros lo que puede ser ocho socios en los que cada uno tiene un interés diferente ocho socios que se fueron sumando al proyecto a lo largo de los años, un proyecto de cinco años en el que cada uno teníamos una necesidad y cada uno teníamos una expectativa, una inquietud y una realidad muy diferente. Dos socias trabajadoras a tiempo completo y el resto de seis socios capitalistas pero que apoyaban, acompañaban eh, y de hecho lo siguen haciendo ahora a día de hoy, después de, después de casi pues, eh, siete años. ¿vale? Un proyecto en el que el ego, la competencia y la competitividad estaba súper presente, se generaron muchísimas dificultades a la hora de poder liderar un proyecto en el que dos personas eh, que somos las que las que veis ahí estábamos involucradas a nivel eh, administrativo, a nivel de trabajo en equipo, a nivel de liderazgo de equipo y a nivel de gestión diaria. ¿vale? Con un crecimiento en prácticamente cuatro años de 3 a 25 empleados, que se dice pronto, pero se, se realiza con muchísimo esfuerzo y, y yo lo pongo porque soy muy sincera en, en lo que elaboramos y es con una construcción y destrucción también importante y en esa destrucción también tienen que ver las personas, tienen que ver eh, la necesidad de la, de la propia persona de gestionar, de ser capaz de ceder al otro su posición, ser capaz de entender la posición y la, y la figura de, de la otra persona y cuando Julio me preguntaba ¿cómo te presento? yo le decía que, que yo en, en, en esta empresa aprendí a ser todera. En esta empresa aprendí a hacer de todo, es decir, lo mismo eh, valía apagar un fuego de un horno de una maquinaria que estuviera... Estropear ese día, como cubrir a alguien en producción, una baja de alguien en atención al público, temas de marketing, comunicación, las que sois eh, emprendedoras, empresarias y, y lleváis asociaciones y cooperativas, entendéis que, es, que esto es prácticamente estar dedicado todo el día y prácticamente aprender y saber hacer un poco de todo para que las cosas salgan adelante, ¿vale? Ahí pongo producción, atención al cliente, recursos humanos, marketing, finanzas, gerencia, qué importante es saber un poco de todo y a la vez eh, ser capaz de, de gestionarlo de manera adecuada para poder tener un, una, una, eh, bueno, pues, pues un, un negocio o una empresa eh, eh, también saneada y, y para no depender muchas veces tanto de fuera, sino ser capaz de gestionarlo desde el interno. ¿vale? Escribimos un libro también escribimos un libro que lo veis aquí reflejado y, y, y tuvimos muchas jornadas como las que veis ahí abajo tumbadas entre harinas de, de agotamiento puro y duro y de felicidad de caras de felicidad de todo lo que estábamos consiguiendo pero para que os hagáis una idea dentro de, de, esa, de esa realidad de esa gestión de ese compartir y de ese y de ese eh, saber hacer de, de, de proyecto eh, en el que una vez más las manos en la masa estaban involucradas, eh, 25 personas estaban también involucradas con todas sus necesidades y expectativas frente a un negocio, fuimos capaces de, de llevar el negocio adelante y a día de hoy eh, sigue, sigue bien. Yo tuve que salir en plena pandemia del negocio por, una, eh, por un no entendimiento entre, entre los socios eh, sobre todo entre, entre las dos personas que llevábamos el liderazgo del día a día y sinceramente os digo creo que aparte de, de, de todo lo que tiene que ver eh, con, con el esfuerzo personal, profesional y el aprendizaje, anímicamente eh, fue un, un proceso complejo, complicado en el que se han unido muchísimas variables eh, de las que todavía es importante sacar a la luz, hablar, compartirlas también para, para no com cometer los mismos errores, en los que para mí básicamente eh, los valores de las personas que están a mi lado en una propuesta, en un proyecto, eran indispensables porque sentí que se habían rebasado completamente y que se habían sobrepasado. Tanto que a día de hoy... Eh, mi otra socia es capaz de hablar de mi libro cuando, cuando hemos hecho y hemos elaborado un libro conjunto. ¿no? Yo no sería capaz nunca de, de hablar de mi libro, sino de nuestro libro, que es lo que hemos construido y de nuestro proyecto, que al final es el que espero. Evidentemente cada uno somos como somos, eh, no tuvimos pacto de socias en ese momento, no lo construimos ni siquiera con las otras seis partes del societario eh, porque entendimos que era muy importante compartir cuentas anuales, eh, procesos en los que semestralmente dijéramos por dónde iba la viabilidad del negocio pero nunca nos dimos cuenta de que las bases, los pilares, los valores y el fundamento de la empresa que llevábamos dos personas en el día a día era sumamente importante. Y si eso no estaba alineado, era difícil que el resto de la empresa lo estuviera. Entonces, como os comento, en plena pandemia tuve que salir, no de manera forzosa, pero un poco complicada, de, del negocio. Y eh, eh, con, con esta salida pues tuve que volver a, a reinventarme y tuve que volver a pensar desde ese proceso de apoyo a mujeres emprendedoras, desde ese proceso de viaje eh, en el tiempo, de, de, de trabajo en cooperación, de trabajo en proyectos, de gestión de presupuestos y de gestión de, de procesos a eh, ponerme yo otra vez en el centro, decidir qué quería, cómo lo quería, si quería seguir involucrada con las manos en la masa, si quería seguir involucrada con un proceso en el que el proyecto vital tuviera importancia y pues tuve la suerte de, de, de continuar con una compañera de trabajo que en este caso es mi socia actualmente que ya nos conocíamos, que ya habíamos trabajado previamente que habíamos dejado de trabajar pero nos seguíamos buscando para hacer proyectos conjuntos y nos surgió una oportunidad en plena pandemia de tomar un legado de un negocio que ya estaba en funcionamiento con profesionales que ya estaban trabajando pero estaban muy desmotivados y consolidar el negocio y hacerlo crecer. Imaginaros eso no de repente volver a poner encima de la mesa eh, pues sacar energías para montar un, para, para continuar con un proyecto, sacar energías para eh, recibir un legado y que el proyecto y las personas que estaban trabajando en ese proyecto se acoplen también a una nueva directiva, una nueva gestión, a un nuevo programa de, de creación, ofrecer un espacio de encuentro, ofrecer producto de calidad, tomar conciencia de lo que consumimos a diario y sobre todo lo más importante, como yo venía de un proceso en el que había sufrido bastante y en el que anímicamente no me encontraba bien, era el darle oportunidad y darle el cuidado a las personas que nos rodean, a las personas que nos acompañan en el proyecto, a las personas que hacen que ese proyecto sea posible, a las personas que en este caso consumen los productos del proyecto y cuidarnos en general en una situación, en una época vital sumamente hostil en la que teníamos... Realidades en las que mmm, nadie sabía ni qué iba a pasar, ni qué nos iba a pasar, ni cómo íbamos a, a gestionar un negocio. Yo recuerdo el primer día que fuimos a firmar, el día 1 de julio del 2020, al notario, ¿no? que era una notaria, eh, y nos decía, ¿estáis seguras de lo que estáis haciendo? Dos personas que una de ellas no viene del negocio, otra que viene del negocio, pero pero me está bueno, pues contando los luces y sombras de lo que significa eh, tener un emprendimiento y en plena pandemia mundial, ¿estáis seguras de lo que estáis haciendo? Pues por supuesto que no lo estábamos, pero lo único que teníamos claro era que queríamos hacernos cargo de este negocio, que queríamos tirar para adelante y que queríamos tener un pacto de socias para que todo lo que nos ha pasado en un pasado a las dos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que teníamos de, de, de, de frustración, de, de, de, de reconversión y de aprendizaje nos sirviera de cara a un futuro y así es como me convertí en socia y administradora única para os pongo ahí hornear un estilo de vida, amasar a mi equipo, formar parte de, la, de una filosofía de disfrute encontrar aliados como nos encontramos con el mercado social, con economistas sin fronteras y entender una empresa, una organización desde una cultura empresarial y unos valores, desde una base que nos permitiera construir muchas cosas y desde una base en la que dos personas que se estaban eh, iniciando en un nuevo negocio, que habían trabajado juntas pero en otras facetas vitales, fueran capaces de llevar un negocio adelante. Y aquí... Eh, coincidimos mucho con visibilizar ese papel de la mujer, ese papel eh, en el ámbito de la gastronomía, de la panadería, esa invisibilización de la mujer en muchos aspectos de, de, de, estas, de estas etapas vitales y, por qué no, compartir nuestras experiencias de vida para sensibilizar, para también contar cuáles son los errores cometidos, cuáles son las luces y las sombras de de algo que parece sencillo pero no lo es eh, y, de, y de insisto algo que nos ocupa prácticamente absolutamente todo nuestro día a día y que, y que nos hace aprender todos los días de las personas que nos rodean de los usuarios, de los clientes, de la gente que, que viene a los cursos y de, y de las personas con las, que, con las que compartimos el día a día en, en, en un proceso en el que es un proceso vital muy importante, que así lo consideramos y por eso si nosotras mismas no estamos bien, si nosotras mismas no estamos en sintonía y si nosotras mismas no tenemos eh, una realidad que nos permita entender un negocio con la misma trayectoria y ya no solo con la misma trayectoria sino que seamos capaces de ir reconduciendo esa trayectoria, que lo vamos a ver en el pacto de socias, hacia qué expectativas teníamos hace dos años cuando iniciamos este negocio, qué necesidades teníamos como personas individuales, como profesionales, hace dos años cuando iniciamos este negocio, y cómo ha ido cambiando la vida. Os pongo un ejemplo, Adriana, que es mi socia, ha sido madre. Han cambiado sus necesidades, sus expectativas. Frente al negocio, frente a su etapa vital, frente a sus inquietudes, frente a su querer o saber hacer, evidentemente han cambiado. A mí también me ha cambiado la vida en estos dos años. ¿Han cambiado mis expectativas frente a lo que firmamos en su día? Pues ahora lo vamos a ver. Y en ese sentido... Eh... Quiero hacer una reflexión ya que estamos orientados a, a la agenda 2030, que, que nos, también nos vinculamos con todo lo que tiene que ver con, con despertar conciencias, eh, entender que, que por muy pequeña que sea la empresa, yo ahora mismo lidero una, una empresa de, de siete personas, ocho conmigo, que cogimos en plena pandemia con, con tres prácticamente y hemos ido creciendo poquito a poco con, con muchísima ilusión y con muchísima gana y con un equipo de trabajo que, sin el cual no hubiera sido posible, pues es que tenemos que entender que nuestra huella, por muy pequeña que creamos que sea, es importante para también entender la responsabilidad que tenemos en nuestros proyectos, en nuestras inici iniciativas y en nuestros procesos. Y que si nosotras mismas desde el interno no somos capaces de manejar nuestra empresa de una manera sana, de manejar nuestra eh, salud mental de una manera sana, difícilmente podremos acompañar todo lo que tiene que ver con el proceso a nivel mm. mundial. Y yo os traigo aquí una reflexión de emprendimiento, una reflexión que me parece también extrapolable a todos los proyectos, asociaciones e iniciativas que tengáis porque no solo estamos hablando de emprendimiento, pero es que a la hora de imaginarnos un proyecto, un mundo mejor, un proceso mejor dentro de lo que, de lo que estamos, eh, lo que queremos es de alguna u otra manera darle vida a ideas que tengamos, bien sean ideas sociales, eh, económicas, de un producto o proceso concreto, pero darle vida, darle vida a eso que tenemos en la cabeza. Tiene que ver mucho con la actitud de las personas también, muchísimo, tiene que ver con una cultura, y es que es verdad que una vez que te pica, igual que a mí me picó el bichito del emprendimiento en su momento y, y me ha picado el bicho de meter las manos en la masa, una vez que, que, que, que sientes la necesidad de hacer algo y de, y de, y de, y de, y de compartirlo, pues eh, tiene que ver con, con, con una cultura personal. Sobre todo yo creo que es importante activar el potencial en las personas y determinar la capacidad de los individuos para crear y actuar en grupos interdisciplinarios que eso nos permita crear condiciones para que personas y negocio se desarrollen sin límites. ¿Por qué no? Con entornos competitivos, eh, yo como os comentaba he trabajado en diferentes países y me, me parece que es que lo más importante es creer en el potencial de las personas, las empresas y entender en qué contextos se pueden ir generando. Y una vez que sea ese el germen de, de lo que nos proponemos, de lo que nos, eh, nos, nos, nos ayuda a, a entender dónde estamos, el trayecto se hace mucho más sencillo. Lo habremos escuchado un montón de veces, pero yo creo que no nos podemos cansar de repetir esa triple visión que tienen que tener nuestras propuestas que por un lado tiene que ser social, viable, responsable, que tenemos que dejar de lado eh, el mirar única y exclusivamente a los temas de rentabilidad económica que son imprescindibles y necesarios, que la viabilidad de nuestros proyectos, nuestras propuestas y los negocios lo son, pero es que si no tenemos unas personas que estén en sintonía al interno, si no tenemos un equipo que sea capaz de llevar esas propuestas adelante, y si no somos responsables con las propuestas que tenemos entre manos, independientemente de eso, la viabilidad económica, los resultados, los balances de un proyecto no salen adelante y no salen a flote. Y de alguna u otra manera también es la rentabilidad de alguna propuesta vital que tanto la humanidad o nosotros mismos eh, queremos también compartir y queremos compensar. Y aquí os he supuesto solo dos objetivos de desarrollo que me parece que están muy vinculados con todos los temas que tienen que ver con el pacto de socias. Por una parte tiene que ver con la ética, el buen gobierno y la sostenibilidad, y con otra parte los grupos de interés que están vinculados, involucrados con, con, con esas propuestas que tenemos en mente. Y es que es importante, muy muy importante, que tengamos estos dos objetivos muy muy muy presentes porque si no los tenemos presentes al final lo que nos va a pasar es que vamos a perder un poco el foco frente a entender que dentro de la ética buen gobierno tienen que ver muchísimo todos los documentos burocráticos que sepamos gestionar pero además también aquellos documentos que sin ser excesivamente burocráticos como el pacto de socias nos van a ayudar a eh, llevar una gestión mejor y también los grupos de interés en los que estamos involucradas. Nosotras mismas como promotoras, como gestoras, como mmm, dinamizadoras, como técnicas de los proyectos que tengamos entre manos, vamos a tener que entender hacia quién nos estamos dirigiendo y cómo nos estamos valorando. Os pongo aquí varias... Lecciones que, que yo creo que, que, que son comunes, pero que insisto, a mí me apetece compartirlas para entender que tenemos que intentar ir hacia propuestas ágiles e innovadoras. Yo os comentaba que en uno de mis proyectos como intraemprendedora no supimos ajustar y reajustar las propuestas y que no, no, no salió adelante precisamente por eso. Creo que era innovador el, pro, el proyecto, creo que era una propuesta eh, interesante y que tenía mucha aceptación, pero no fuimos capaces de ser ágiles en cuanto a la evolución ni de los societarios ni de la propuesta que teníamos entre manos. Insisto en los temas que tienen que ver al interno y el buen gobierno de diálogo, colaboración, de tener ambiciones, pero ambiciones transformadoras, de tener ambientes y ambientes colaborativos y procesos que están relacionados con tener clarísimamente Compromisos, valores y darle luz a nuestros proyectos y entender desde el caos que tenemos que gestionar procesos, que en base a esos procesos se generan negocios y que existen también leyes que nos permiten determinar herramientas y culturas empresariales y que si bien esta pirámide está invertida del cliente, empleado, director y proveedor, todos, absolutamente todos somos necesarios en estas cadenas para entender que nuestros procesos, nuestros proyectos, tienen un sentido y tienen un saber hacer. Y aquí hablo siempre de aliados, porque para mí los proveedores, en este caso, mis proveedores de harina, mis proveedores de, de materias primas ecológicas, eh, eh, los aliados que, que, que molturan las harinas, el, el, el trigo eh, y, y los cereales con los que trabajamos, y, y los proveedores de huevos con los que con los que trabajo también para mí son aliados, no son solo proveedores son personas que dentro de los grupos de interés de mi negocio y de mi propuesta tienen que estar alineados con los valores y con las propuestas que tenemos. ¿Os acordáis que al inicio ¿no? eh, hablaba de, de, de lo importante que para mí eran los valores precisamente porque en una de las experiencias para mí se habían perdido y, y, y una de las Personas con las que he construido tanto también eh, eh, me había ayudado a destruir tanto de esos valores y de esas propuestas. Pues me parece sí, indispensable sí, sí, sí. que tanto sociedad como habitantes entendamos que, que los aliados de nuestras propuestas son personas profesionales que están dentro de nuestra realidad diaria y que si no los vemos así, al final no vamos a ser capaces de compartir nuestra cultura, nuestras inquietudes y nuestros valores como, como proyecto como empresa. Y dentro de esa ambición transformadora... Y de ese interés por compartir el saber, el haber, el querer y el poder, que también es importante y está muy presente dentro de, de esos pactos de socias y, y de la realidad que, que, que habita dentro de esos pactos de socias, es importante entender el, la capacidad de adaptación de las personas, de, la, de los recursos, de las realidades de cada una, entender los estilos de vida. Entender que, que un negocio, por supuesto, tiene que ver con costos y con competitividad, con transferir conocimientos, con tener planes y carreras que nos permitan crecer al interno de las empresas y permitan a nuestra gente crecer y con impactar, que yo creo que es un elemento que, que, que, que tiene que, que ver con, con, con este tipo de iniciativas. Y nos metemos en, de lleno en, en, en saber qué es un pacto. Hasta aquí un poco de resumen. Me parecía importante eh, canalizarlo porque hasta este emprendimiento, hasta esta empresa, hasta este negocio, yo nunca había pensado en un pacto de socias. Insisto, no había pensado ni en asesorar y comentar eh, o, o coincidir en la necesidad de este pacto porque no lo veía necesario. Y en este último emprendimiento en el que llevamos ya dos años, para mí fue una de las cosas más importantes después de realizar la sociedad y las cuestiones netamente burocráticas, porque entendía que tanto a la entrada como a la salida de un nuevo negocio, de una nueva propuesta, si este tema no lo teníamos claro, las partes implicadas iban a tener una entrada y una salida muchísimo más complicada y la necesidad de que desde el inicio las partes lo tengan claro, desde el inicio las propuestas estén encima de la mesa y las expectativas y los valores de las personas que estamos involucradas en el proyecto estén claras, era una prioridad para nosotras. Supongo que, que, que todas las personas que estáis aquí os, os lo habéis planteado, porque si no no estaríais en esta píldora formativa. Pero no sabemos igual eh, qué es, qué es un, un pacto de socias o si creemos que es útil única y exclusivamente para, para una empresa capitalista convencional, habiendo tantísimas formas de, de, de, de operar, ¿vale? Entendemos que a través de este de este pacto podemos estar alineados con Grupo Motor o ¿Sabemos también cuáles son los límites o queremos poner por encima de todo cuáles son los límites entre los socios o las socias en este caso y, y nuestras propuestas? ¿vale? Y sobre todo, ¿nuestros objetivos son compartidos, son comunes, son complementarios? Algunas de las personas, en la, en la ficha de inscripción comentabais ¿no? si había eh, alguna interferencia entre... Eh, aquellos eh, documentos, aquellas propuestas que, que tengan que ver con, con, una, con una, un, un pacto interno o que tengan que ver con, con una gestión interna o, o frente a, a estatutos o frente a realidades. Yo creo que todo documento que sea útil, que sea ágil y que sea funcional dentro de vuestras propias propuestas son complementarios. Eso sí, tienen que ser documentos que permitan ser revisados, que permitan en un vistazo ser capaces de compartirlos y que sean entendibles para todo tipo de personas, independientemente de cómo sea el grado de involucración de cada una de ellas. Y aquí, frente a esta idea, este proyecto, surge el cómo, cuándo, con quién y con qué. Es decir, si no tuviéramos una idea y un proyecto y no tuviéramos propuestas que hablan de cómo, de cuándo, de con quién y con qué, pues no tendríamos necesidad de realizar pacto de socios. Entiendo que la mayoría de las personas estáis involucradas en proyectos o propuestas que tienen más de una persona eh, en, el, en el proceso, más de una persona, incluso a veces grupos de personas, y es... Si con dos ya es importante definir cuáles son las propuestas, imaginaros con más. Yo lo pienso siempre, si con ocho socios que éramos en AMASA hubiéramos sido capaces de determinar cuál era el papel de cada uno de manera formal, de manera reglada de manera eh, pues, pues predeterminada, creo que muchas de las Cuestiones que se dieron tanto a mitad de proyecto como antes de mi salida, con, con, con una salida eh, un poco tortuosa, se hubieran evitado. Porque todos hubiéramos tenido claros nuestro papel, todos hubiéramos tenido claras nuestras expectativas, nuestros valores y no se hubiera definido eh, una controversia siempre y cuando hubiera estado claro desde un principio. Y aquí entramos, yo me pongo un sombrero en eh, mis 38 y celebro el ser capaz de, de tener una visión 360, cuando ahora os hablaba de Todera ¿verdad? y, y, de, y de las necesidades que tenemos que, en, en muchas organizaciones, instituciones, empresas, la necesidad de, de ponernos ese sombrero que muchas veces es de un color y otras veces es de otro y que tenemos que ser capaces de, de, de hacernos a la idea de todo lo que sacamos en el día a día adelante, incluyendo el dedicarle estas dos horitas a, a este espacio y a, y a querer interesarnos por, por, lo que, por lo que implica un pacto de socias, pues es que esa visión de 360 la tenemos que tener compartida, porque esa visión de 360 no es solo nuestra, esta visión de 360 es una visión que nos permite tanto la gente que camina a nuestro lado como las personas que son y que forman parte de nuestra, de nuestra sociedad. Mirad, aquí he puesto unos elementos que me parece interesante ir compartiendo también, si no los veis me, me vais diciendo, con eh, un pacto de socias que vamos a, a compartir con vosotras también en, en, en un documento que os muestro aquí, si no lo veis, me decís, pero en este caso ¿vale? tiene que ver con, con eh, un documento que os vamos a dar un borrador eh, para que bueno os pues, o sea un poco más sencillo. Eh, entiendo que todas lo veis, ¿verdad? Que todas estáis, sí lo vemos, sí lo vemos Nuria, gracias. Muy bien, gracias. Eh, Entiendo que, que, que puede ser interesante compartir un borrador que simplemente eh, tiene ocho hojas y que evidentemente eh, podemos ir eh, ajustándolo en función de lo, que, de lo que podáis necesitar y de lo que podáis eh, generar, en el que siempre debe existir una fecha, una parte y un objeto y en este objeto eh, nos podemos proponer un objeto lo más amplio eh, y aquí os invito también a, a si alguna de las personas que está participando como escuchante, oyente eh, del, del, eh, del, eh, de la píldora del día de hoy quiere compartir eh, alguna propuesta de su propia iniciativa para que también podamos ser capaces de, de, darle, de darle también ese feedback, pues que, que, están, que están también los micros abiertos y, y Julio va a poder moderarlo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, no tiene la misma eh, intención eh, el objeto de, de, de mi negocio, vale por ejemplo, no tiene la misma intención el objeto de, de mi negocio que, que el objeto... De, de una cooperativa o de una asociatividad o de un, o de un proyecto que, que os estéis planteando ahora mismo, pero sí que es importante, importantísimo, determinar la fecha, determinar las partes y determinar el objeto para el que ha sido creado este pacto de socias, porque puede que vaya evolucionando con el tiempo y que ese objeto con el que se ha creado este pacto de socias eh, sea necesario incorporar otros elementos y podáis realizar versiones que, con fechas diferentes en las que permita entender, pues os pongo un ejemplo claro, eh, en el momento en el que nosotras nos hicimos cargo del negocio teníamos claro que era para, para una propuesta concreta de un obrador, tienda... Eh, que hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando, en el que se ha ido incluyendo temas de mercado social por mis propias inquietudes y propuestas, se han ido incluyendo temas de la colmena que dice sí y, y con comercialización que va más orientada a proyectos que se salen de lo habitual de un obrador, una tienda, un... ¿vale? Y eh, nos hemos propuesto abrir ahora una segunda tienda eh, eh, e ir ampliando un poco ese objeto de eh, propuesta de negocio que teníamos hace dos años. ¿Por qué no incorporarlo en este objeto? ¿Por qué no darle eh, la usabilidad interesante y necesaria e irlo creando en la medida en la que lo podamos ir desarrollando para que así, esté reflejado, insisto en que igual que reflejamos en el plan de empresa cuáles son los objetivos que nos vamos a marcar en un momento determinado, cuáles son eh, los eh, ingresos que queremos alcanzar o cuáles son las propuestas que tenemos encima de la mesa para lograr un objetivo u otro, es que el objeto del pacto de socias y las propias socias pueden ir evolucionando con el tiempo, pueden ir de de alguna u otra manera desarrollándose personal y profesionalmente con el propio proyecto, y eso debe estar aquí reflejado. Y aquí os comparto. Eh, en este pacto y en este borrador que os, que os eh, compartimos y entregamos, aparte del índice y de las hojas, de alguna u otra manera definimos quiénes somos y quiénes somos como societario número uno, dos, tres, cuatro, quiénes somos... En este caso, fijaros que incluso hemos incluido dos socios y una persona que es una, una eh, el, la pareja de una de ellas, porque también iba a estar involucrada en el negocio en un principio y, y lo hemos ido modificando a lo largo del tiempo y que por supuesto actúan en propio nombre y tienen suficiente capacidad para llevar a cabo este contrato, llamémoslo pacto, contrato, eh, no sé si, si intención de ideas, si intención de, de, de eh, propuestas, que para mí, desde luego, en todas estas propuestas han sido tan sumamente necesarias en este proyecto y en este proceso y en este aprendizaje vital. Y en el objeto, igual que propusimos esto, podemos seguir proponiendo que es intención de unos recursos e intereses de una actividad económica, proyecto concreto, que es un acuerdo privado. Y en este caso entenderéis que bueno, se puede elevar a, a, a muchísimas instancias, pero realmente de lo que sirve para lo que sirve este pacto de socios es para que las partes tengamos clarísimamente identificadas cuáles son las expectativas, cuáles son los intereses y cuáles son las propuestas que trae cada una. ¿vale? Y, en este caso, la intención y el interés de tener un pacto de socias con unas cláusulas. Pueden ser estas o pueden ser otras. Y aquí compartimos. En un inicio, y también compartiréis vosotras, yo lo que estoy proponiendo es, por lo menos, tener estos básicos. Estos básicos que hablan de capital social inicial, un capital social que se puede definir, y ahora lo vemos, de aportaciones adicionales, yo os comentaba también en nuestra propia trayectoria, el objeto era tener una tienda obrador, el objeto ha ido evolucionando y cambiando con el tiempo y con la nueva apertura de la nueva tienda, la nueva apertura de nuevas propuestas, la nueva apertura y la nueva inserción en gestiones que tienen que ver más con la economía social en la que estamos involucradas y ese objeto ha cambiado, pero es que también hemos tenido que hacer aportaciones adicionales. Y con esas aportaciones adicionales hemos tenido que modificar ese pacto de socios. ¿Por qué? Porque lo importante es saber qué, cómo, cuándo y sobre todo ya no es tan importante saber si una u otra parte tiene dinero para aportarlo, que lo es por supuesto, ¿no? que si una tiene más capacidad económica que la otra, que lo es por supuesto sino en el momento de esa devolución de aportaciones que lo veis aquí y de esa participación en ganancias y pérdidas, ¿cómo vamos a Trabajar, cómo vamos a responder y cómo vamos a generarnos expectativas cada una de las partes. ¿Os podéis imaginar si ahora mismo, por ejemplo, en la creación de un nuevo negocio, de una nueva propuesta, de una nueva tienda, como es en nuestro caso, no tuviéramos equidad, no tuviéramos igualdad, no tuviéramos las mismas opciones, posibilidades, una y otra parte? Si no tuviéramos un pacto de socios, ¿os podéis imaginar cómo lo haríamos? Os podéis imaginar, el capital social es fácil, ¿no? porque el capital social está dentro de las escrituras de, de o ¿no? dentro de la, de, la, de la propia propuesta más burocrática, pero ¿cómo haríamos el resto? ¿Cómo negociaríamos en momentos en los que a veces la propia dinámica del día a día, la propia gestión del día a día, no te deja mucho tiempo para compartir y no lo tuviéramos regulado? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? De cómo podría hacerse, a mí, de la única manera que se me ocurre, la idea es poder ser capaz de tener un documento que se ha escrito con anterioridad, que se ha escrito siendo consciente, que se ha escrito siendo muy, muy, eh, o sea, muy, muy o sea, centrándose prácticamente en todo, absolutamente todo lo que se pueda necesitar, para ser capaz de entender que cuando las cosas van bien todo funciona, pero que cuando las cosas no van tan bien tenemos que buscar recursos y tenemos que buscar soluciones que nos permitan entender que en un día, en un momento determinado, nos las planteamos y como nos las planteamos tenemos que ser capaces de volver a ellas para en frío y no en caliente con el día a día que gestionamos y con el día a día de las propuestas que manejamos y que tenemos entre manos, ser capaces de entender qué estábamos diciendo. Y aquí vuelvo a compartir pantalla con el pacto. Y en este compartir pantalla con el pacto... dame un segundito... A ver si me deja... Cuestiones técnicas... Tiquití, tiquití... Tiqui, a ver... Es que yo no lo veo ahí. Julio, tú, tú lo ves porque yo ya no veo el, el del pacto. No, no, seguimos con el documento. ¿Y ¿verdad? Bueno, no. bueno, pues no le deja, no le deja. Dame un segundín. Están todas las... las eh, Participantes muy calladas, eh, muy calladas, muy calladas, con lo que me gusta a mí. Es verdad, igual es buen momento ahora mientras Lluvia está... <risa> no, dame un que segundito, bien, que es que no, no soy técnico. capaz de compartirla. Y mira que antes lo hemos hecho. Sí. Igual voy a tiene dejar que de compartir forma. y voy a volver a compartir de nuevo, ¿vale? Para que así sí, sí, eso es perfecto. nos salga, ¿vale? Venga. Vamos. ¿Cómo vais el resto? ¿Vais, vais bien las compañeras? ¿Todo ¿Vais bien? bien? Darme solo Abuelo. un feedback, solo un feedback... Para poder... decir, muchas gracias. Venga, vosotras. Vale. Vuelva a salir el Word, Nuria, otra vez. Perdóname. Que está el, el documento en Word. Sí, eso es lo que es, ah, está el Word, vale. ¿verdad? Sí, sí. Vale, genial. Pues eso es lo que quería mostraros también para ir avanzando en el propio Word, ¿vale? Como os decía, el capital social inicial es lo más sencillo y es lo más fácil de entender frente a una propuesta en la que pues también existen unas escrituras de por medio o, o existen unas bases de la asociación o existen un, ¿no? en la que se especifica el capital social que me parece lo más sencillo y lo más básico para compartir. Pero es que en, esa, en, esa, en ese capital social estamos hablando de que eh, cada una de las socias, cada una de las personas tiene una serie de participaciones y, y estamos hablando de una serie de porcentajes en las que también en un primer momento nos hemos sentido cómodas eh, eh, firmándolo. vale Y nos hemos sentido cómodas trabajándolo y nos hemos sentido cómodas eh, para poder mm, operar desde un inicio. Esto puede también variar, esto puede también modificarse. ¿Por qué? porque vamos al siguiente paso y, y en caso de que se realicen aportaciones adicionales, como es el siguiente paso que os proponemos, ¿Qué pasaría si yo no tuviera la misma capacidad económica que, que mi partner, que mi socia, que mi compañera? ¿Qué pasaría si yo no pudiera aportar en la misma medida? Pues que al final también, aunque el capital social sea el que es, las aportaciones variarían también en función de, de esas propuestas y tendríamos que ser capaces de reajustar una vez más. Insisto en la necesidad y la eh, prioridad de que este tipo de propuestas se hagan en frío para que luego, a la hora de gestionarlas, cuando el día a día nos come y nos consume, seamos capaces de ir a ellas y podamos trabajarlas. ¿vale? Aquí establecimos por, por unanimidad, y, y se pueden evidentemente ir eh, acortando o ampliando, que las aportaciones se irán estableciendo en función de las necesidades, en este caso de nuestra empresa. Pero imaginaros, yo ahora estoy montando una segunda tienda, Necesito capital y puede que no esté en las mismas condiciones y aquí haga falta hacer una versión 2, 3, 4, 5 de este pacto de socias en el que las dos partes, las 3, las 4 y las 5, nos sintamos cómodas y definamos cuál es nuestra aportación y en base a eso también entendamos cómo vamos a participar en esas aportaciones adicionales que es el siguiente paso. Como esto lo vais a tener por escrito y como lo vais a tener también eh, definido, es importante que vayamos aclarando cuáles son los pasos en los que se van, se, se van dando para que así esté absolutamente todo definido y no haya lugar a error ni a duda y se pueda después de cierto tiempo reevaluar, repensar y reajustar. En este caso, fijaros, las aportaciones de la SOCIAN acuerdan en su participación que las aportaciones adicionales serán proporcionales al porcentaje de cada una de las socias poseen el capital social. Eso es lo que definimos nosotras en nuestro momento. Pero puede también vale que en el caso de que alguna de las socias no pueda contribuir con las aportaciones adicionales, se acuerda de buena fe una solución temporal que posteriormente a dicha situación, que se pueda mantener dicha situación frente al porcentaje, en este, en este caso, del 50%. Una vez más, os insisto, os imagináis si esto no estuviera por escrito y yo ahora mismo tuviera que hacer una aportación de 10.000 euros que no tengo, por ejemplo, para, para, para solventar los gastos de una nueva creación, de un nuevo espacio, de una nueva tienda, de una nueva propuesta. Si esto no estuviera por escrito, nos resultaría más complejo poder poner encima de la mesa qué vamos a operar, cómo vamos a operar y en qué condiciones vamos a quedar cada una de las partes dentro de una propuesta de una aportación adicional que hemos visto a lo largo de dos años que es necesaria y que es importante ejecutarla una vez que el objeto de nuestro negocio ha ido evolucionando con nosotras mismas y con nuestras necesidades. Y tan importante es la aportación que evidentemente si no la tenemos en este momento pues no podemos ni plantearnos generar un, una propuesta de negocio que se amplíe pero es que tan importante es la aportación como la devolución. Porque imaginaros la frustración que podría generar también y la poca, mmm, no sé si, si confianza o, o, o, o propuesta que podríamos tener frente a no saber cuándo se va a devolver, cómo se va a devolver, establecer calendario de pagos que no es un tema que lleve solo la gestoría y que gestionen desde un ente externo, es que nosotras tenemos también que sentirnos cómodas con esa devolución, porque estamos invirtiendo tiempo, ganas, esfuerzo, propuestas que tienen que ver con nuestra realidad diaria y que tienen que ver con nuestra propuesta diaria y con nuestro esfuerzo anímico, personal, monetario y tienen que ver, por supuesto, con un reflejo ya no solo de aportar, como os comento, sino con establecer una devolución en función de la tesorería, de la propuesta, del negocio, de la asociación, que se establece en unos años determinados con un interés legal determinado. ¿Por qué? Porque si esto no lo definimos, si esto no lo pautamos, al final esto que... Puede parecer que es una banalidad del propio negocio porque tiene que ver con dinero, tiene que ver con propuestas, se nos difumina en el espacio y en el tiempo y da lugar a problemáticas. Inés Gorospe ha levantado la mano: a, a problemáticas que están vinculadas con el propio negocio y con la propia realidad de entender que hay que aportar, pero que también hay que devolver. No sé si Inés. Gracias, no te quería interrumpir. Cuando, nada, no pasa nada. Cuando se pueda. Es que quiero entender esto bien, este punto sí. que dices, porque creo que aquí está el meollo. <risa> es la cuestión para, para, por lo menos para nuestro momento. Vale. El momento nuestro del Inés, proyecto. no sé si puedes poner un pelín más alto el altavoz o el Sí. O el audio. Gracias. Eh, lo que aquí se acuerda es que ante una ampliación de capital futura por necesidades de la empresa ¿no se modifican estos porcentajes pactando la devolución de lo que otra socia ha puesto de más? ¿O si sí se modifican porque eso es... En nuestro es caso no se por ley y luego se tienden a... a en nuestro caso no, no se, se, se modificarían, modificar. pero eso como te digo ¿Y, y eso es se puede cuestión. hacer? ¿Es legal? ¿No es con una ampliación de capital? ¿No se diluye tal cual lo que... En nuestro ¿no? caso no y así lo acordamos Se puede hacer, vale se puede hacer y en nuestro caso lo que acordamos es que si las condiciones de las dos personas eran diferentes, pues manteníamos ese 50%. ¿Y qué diferencia hay entre hacer eh, un préstamo participativo? Societal, sí, un préstamo participativo. En vez de hacer una ampliación de capital que te generaría un una, eso, una asimetría en las participaciones y que hay que solventar así, un pacto de buena fe de que no se van a modificar y no sé qué, ¿qué diferencia hay entre... Pues hacer en este eso, caso el capital un social. Un préstamo. En este caso ah, el capital vale, social, ¿Vale? lo, o sea, en, este caso, en, concreto, en este caso en concreto el capital social, es muy, muy interesante tu pregunta porque nos la hicimos al principio, para que os hagáis una idea, Nosotras tenemos un capital social de 3.000 euros en el que las dos estamos al 50%, ¿vale? una de las socias de una las participaciones de una a 1.500 y la otra de 1.501 a 3.000, es el capital social de nuestra empresa. Si hubiéramos, en vez de haber realizado un préstamo participativo, hubiéramos realizado un aumento de capital social, el capital social sería completamente diferente, el riesgo sería completamente diferente y también estaríamos hablando bueno, pues de otra propuesta. Y en este caso, entendimos y acompasamos que un, presupuesto, o sea, un préstamo participativo por parte de las socias a la propia sociedad era la fórmula, en este caso, más adecuada para poder, generar un negocio de un capital social que estuviéramos a gusto las dos partes y pudiéramos seguir aportando a través de préstamo participativo. No sé si he respondido a tu pregunta. Creo que sí, pero ahora me he vuelto a liar. Entonces, dale, dale otra eh, vez. ¿Las aportaciones adicionales las habéis hecho cómo? Las aportaciones forma? adicionales las hemos realizado hasta el momento al 50. ¿Como préstamo o como...? Como préstamo participativo. participativo. Vale, eso es lo que no entendía. Si se puede hacer... Una ampliación de capital, o sea, poniendo más dinero como ampliación de capital, modificando el capital social y que eso no modifique los porcentajes. Sí se podría realizar, siempre y cuando entre las dos partes en el pacto de socias lo tengas determinado. Vale, gracias. Pero insisto que en este caso, en este caso en concreto, se realizó a través de préstamo participativo para no aumentar el capital social, que era lo que tuvimos claro desde un principio que no queríamos generar. Entendido, gracias. ¿Vale? Fenomenal, gracias a ti por la propuesta. ¿Vale? Porque es importante tenerlo en cuenta, o sea, es importante, y, insisto, si es que si estas cosas al inicio no se tienen en cuenta, ahora mismo, yo os, os lo digo clarísimamente, si no hubiéramos definido eh, si realmente queríamos aumentar capital social o préstamo participativo, ahora, en la hora de aumentar el capital, no sabríamos cómo gestionarlo y tendríamos que darle una vuelta de tuerca y pensar en caliente. Eh, y con menos tiempo y con menos capacidad de reacción, ¿qué queremos hacer? Y lo que queremos hacer, que lo definimos en su momento, es aumentar el préstamo participativo y con ese aumento del préstamo participativo mantener el capital social de la empresa, que es lo que determinamos en su momento en el pacto de socias. Refutar lo que en su momento quisimos ver en el pacto de socias. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos revisado de alguna u otra manera todo lo que tiene que ver, y vuelvo a la pantalla compartida, la fecha, las partes y el objeto, que lo tenéis ahí definido, el capital social inicial, las aportaciones adicionales, en este caso a través de préstamo participativo, pero puede ser a través de aumento de capital social, la devolución de aportaciones adicionales y la participación en ganancias y pérdidas. Que insisto, esto es algo tan importante como cuando uno recibe una herencia, que al final uno hereda lo bueno y lo malo. Muy bonito montar un negocio, es muy bonito montar una asociación, muy bonito montar un proyecto en el que todos pensamos y creemos que todo va a ir bien, en el que estamos súper emocionados con la propuesta, que, que, que pues nos parece que va a tener una viabilidad económica maravillosa, que el equipo funciona fenomenal, que tenemos, pero cuando las cosas van mal, cuando las cosas no van como esperamos, cuando la propuesta no está alineada con, con, con lo que queremos, hay que hacer, ¿no? Y en este caso, yo creo que es importante definir en el pacto de socias eh, todo lo que tiene que ver con la participación en las ganancias y en las pérdidas. ¿vale? Y os vuelvo a, a referir al documento en el que eh, se establece, como se pueden establecer otras, otras pautas, en la que en este caso el porcentaje de cada una de las socias será proporcional a la participación que se tenga en el porcentaje del capital social. ¿vale? Y, a modo de ejemplo, pues si la sociedad 1 tenía el 50% y la sociedad 2 el 50%, en la misma medida se participa tanto en las ganancias como en las pérdidas. ¿vale? Entonces, aquí hemos visto también temas de capital social, temas de, eh, de, de préstamo participativo, cómo pueden influir o no en las cuestiones que tengan que ver con las aportaciones adicionales, esa devolución y... La pérdida o sea, y, y la, la aportación en pérdidas y ganancias en el PIG, que al final nos van a dar también, nos van a determinar por dónde va nuestro negocio y si somos capaces de asumir también las dos partes ese riesgo. Imaginaros que aquí no quisiéramos las dos partes asumir ese riesgo porque pensamos que tenemos que hacerlo de otra manera, pues también debería deberse reflejar. ¿vale? Y continuamos, continuamos con esas partes que son importantes y las otras que también lo son dentro del pacto de socios. Por un lado, y lo vamos a ver en detalle, hablar de la administración. Por otro lado, de los acuerdos que se determinen, del perfil societario, y no menos importante, de la retribución de socios. ¿vale? esto es uno de los elementos que me parece más importantes dentro de toda esa parte de gestión, de administración, acuerdos y perfil de cada una de las personas. ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender dentro de la administración quién va a hacer qué. Yo en este caso, en esta empresa en concreto, soy la administradora única, pero en otras no lo he sido. En otras he sido la gerente, en otras he sido eh, la directora de proyectos, en otra he sido eh, la técnica, en otra he sido... ¿Vale? Pero en este caso... ¿Quién va a llevar la gestión administrativa? ¿No? ¿Qué acuerdos se van a, a, a establecer? ¿Qué perfil societario? ¿Nos complementamos no nos complementamos? Eh, dentro de ese complemento tenemos claras cuáles son las posturas, posiciones y papeles de cada uno dentro de la empresa, dentro de la asociación, dentro del negocio. Si esto no está definido, aquí es donde se generan los conflictos. Y por eso, lo que de alguna u otra manera establecemos es quién lleva la administración y a qué se refiere esa gestión de administración. Es decir, se confiere la gestión y la administración de la sociedad, así como todo lo que tenga que ver con el proceso burocrático, firma social, representación, ¿vale? Actos, contratos, quién ostenta el cargo de administración, quién, quién hace esas cosas, quién responde frente a sociedad, otros socios, acreedores, ¿vale? ¿Qué acuerdos relativos a la, a la administración y funcionamiento del día a día se van dando? En este caso, os he puesto aquí una figura de administrador único, pero puede haber administrador solidario, puede haber administrador compartido, es decir, que aquí también las fórmulas son abiertas, pero sobre todo definirlo. Definirlo, porque yo en la empresa anterior, por ejemplo, no lo tenía definido, y, y, y ahora os cuento una anécdota, pero es que al final casi que se me acusaba a mí de estar de, detrás del ordenador llevando una serie de gestiones que eran necesarias para llevar una empresa de 25 personas, porque las empresas de 25 personas y las de 2, y las de 3 y las de 10 tienen unas nóminas que gestionar, unos proveedores, unas eh, propuestas, unos presupuestos, o sea, hay una serie de cosas internas a la gestión de la propia empresa que si no las hace nadie, no se hacen. Que si no se gestionan por nadie y son necesarias para el día de la empresa y para que conozcamos cómo es la evolución de la propia empresa. ¿Ahí alguien estaba conversando? ¿Os nos ha ido un micro? Bien. Vale. Pues por aquí os defino los acuerdos relativos a la administración, y el funcionamiento diario que el cargo, en este caso, por ejemplo, Estoy definiendo que el de administrador es gratuito ¿vale? y que es compatible con otros cargos dentro de la empresa. porque Yo podría ser administradora única de la empresa de manera gratuita porque así lo hemos acordado en el pacto de socias y no tener otro papel dentro de la empresa, que ahora mismo sí lo tengo y os lo voy a explicar. ¿no? Pero es compatible o no, o queremos que dentro del pacto de socias no sea compatible la administración con, una, eh, con un cargo dentro de la empresa de otro tipo. ¿vale? y que por lo menos así se determinó y así lo ejecutamos, tengamos una reunión mensual en la que compartamos avances relacionados con plan económico financiero, gastos, ingresos, inversiones, grado de avance de los planes estratégicos, avances de comunicación y próximos pasos a seguir, para que así. De alguna u otra manera, esa comunicación fluida que tiene que haber entre las partes, igual que en una asociación, en una, en una organización, se generan, eh, se generan unas propuestas que están relacionadas con eh, proyectos y con, y con, y con eh, propuestas del día a día, pues seamos capaces de compartirlas y así lo definimos. Nos apetece reunirnos una vez al mes, hay empresas que se reúnen todos los lunes para llevar la gestión eh, semanal, hay empresas nosotras definimos que una vez al mes teníamos que reunirnos para compartir este tipo de cosas y que no hubiera falta de información de ninguna de las dos partes, independientemente de cuáles fueran los papeles de cada una de las personas que estemos involucradas en el proyecto. Es decir, dentro de la administración está muy bien definido quién es administrador, único, solidario, si ese cargo se sustenta o se ostenta mediante un cargo remunerado no remunerado, y cuáles son las funciones y a quién, cómo y dónde representa. ¿Vale? Y en este caso eh, se determinó que trimestralmente que organizaríamos una junta de administración y anualmente, como, está, como es obligación, se presentarían las cuentas anuales para su revisión y posterior aprobación. En relación a los acuerdos, no menos importantes. Se determinó en este caso, y yo os abro también la, la vista a determinar qué, qué os gustaría hacer a vosotras, qué os gustaría eh, ofrecer, proponer, ¿vale? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué propuestas tenéis encima de la mesa para tomar acuerdos? En este caso se decidió que se realizarían de forma consensuada, independientemente de que la administradora única que soy yo tome eh, decisiones de manera unilateral la mayoría de las veces, pero que la decisión se realizará de manera consensuada y ninguno... El... Nuria, se te ha ido el sonido. Ahora. Hola. hola? ¿Hora estamos? Sí, ya va, ya Perfecto, gracias Julio. Vale. Hasta aquí administración acuerdos tomados entre las partes definidos en función de nuestro propio interés definidos en función de lo que cada uno y cada una quiera aportar y establecer dentro de una propuesta insisto y seré muy pesada repitiéndome con esto en que si se hace con antelación y si se hace por adelantado nos abramos muchísimos quebraderos de cabeza a lo largo del proceso puede parecer reiterativo con temas que tengan que ver con estatutos, con temas que tengan que ver con eh, la, las propias eh, bases de una asociación, pero es que aquí están muchísimo más definidos de manera práctica qué, cómo, cuándo y por qué y te permite en un, una revisión completamente diagonal ser capaz de entender si lo estamos haciendo bien o no y si estamos cumpliendo con lo que nos hemos pactado, con lo que hemos pactado, con lo que nos hemos prometido o no. En este caso, el perfil societario también se definió, y os animo a que podáis hacerlo en vuestras propias propuestas. Y se definieron las horas, se definieron las tareas relacionadas y se definieron cuáles iban a ser las propuestas en las que cada uno, después de hacer una, una eh, reflexión sobre los puntos fuertes y débiles de cada una, y sobre lo que podríamos o no complementar, sí entendíamos que era viable y factible que se dedicaran unas horas semanales a, os pongo aquí un ejemplo, reforma, imagen, organización interna, logística, desarrollo web, participación, promoción, difusión y comercialización. Algo que parece muy amplio, algo que parece muy real, pero que es el que es. Es que si no definimos exactamente qué queremos hacer y qué va a hacer cada persona, luego te pueden acusar de estar detrás del ordenador haciendo... Tareas que no te corresponden cuando son las necesarias para una empresa con un número determinado de propuestas y habitantes. ¿Vale? En este caso, imaginaros aquí, eh, yo comparto una reflexión de 10 horas semanales en esto, la asociado se compromete a realizar otras 10 horas semanales en logística, eventos, desarrollo web, promoción, difusión y comercialización y además, además se regula una relación laboral de 30 horas en las que se define gestión administrativa, de recursos humanos, relación con proveedores, gestión de tienda y obrador, de la web, además de captación de clientes y apoyo en la creación de nuevos productos. Y ese socio tercero que veíamos ahí al inicio, que, era, eh, que es el marido de una de las personas, eh, en este caso aporta tres horas semanales en planificación, gestión y proyección financiera y apoyo en promoción, difusión y comercialización. Imaginaros lo definido que está este pacto de socias, que en este caso, Mónica, no sé si quiere comentar algo, en este caso ya no solo se ha definido la administración y a quién va a estar a cargo, ya no solo se han definido los acuerdos y cómo se van a tomar, es que viendo el perfil de cada una de las personas, determinamos qué va a hacer cada una de las personas y quién va a estar dentro de la propuesta de la relación laboral contractual dentro de la propia empresa ¿Vale? es decir definido a socia 1 las horas y los, papel, o sea, y los perfiles y las, eh, las tareas definidas a socia 2 y además esta socia se regula con una relación laboral y definido socio 3 si yo ahora lo repaso después de dos años esto se cumple con creces pero podría no estar haciéndose yo he recibido y recibo a diario mi socia es socia capitalista y apoyo moralista absoluto porque todo, absolutamente todo lo que hacemos, ponemos, quitamos, decimos, está compartido, lo hemos consensuado, lo hemos llevado hacia adelante juntas, pero soy yo la que toma las decisiones a nivel eh, empresarial y soy yo la que toma las decisiones a nivel diario, pero siento ese apoyo. La gente desde fuera muchas veces lo que comenta es y tu socia no hace nada y tu socia no está en la tienda y tu socia no, es que no era ese el papel que nos, ofre, o sea, que, nos, que nos imaginamos en un principio porque la socia trabajadora iba a ser yo, la socia que iba a estar al frente de las tiendas del obrador, que soy la persona que tenía el bagaje profesional relacionado con el tema de la panadería y con la gestión, iba a ser yo y ella es una socia maravillosa que apoya a muchísimos niveles de todo lo que tiene que ver de comercialización, eh, logística, eventos, ta, ta, ta, y que además, y que además. Digo que Mónica, perdóname un segundito, dijo que Mónica quería decir algo y he contestado que no. Ah, perdona. Y que además, y que además eh, no puede ser mejor apoyo moral y mejor apoyo emocional frente a las decisiones que hay que tomar en el diario. Pero, como así se determinó en un principio y nos ha ido bien hasta el momento, soy yo la persona que toma las decisiones. Soy yo la persona que está al interno en el día a día del negocio con las propuestas que nos propusimos en su momento y la que está con una relación contractual determinada para poder obtener una remuneración acorde con lo que se habló en su momento. Y aquí nos metemos en la retribución de socias y se estableció en su momento y así lo pactamos. ¿Vale? Y eso es importante que vosotras mismas también lo hagáis porque imaginaros qué podría pasar si, si, si, si se determina algo que luego se queda por ahí volando y que se decide que los dos primeros meses no vas a cobrar porque eso es uno de los mayores errores de los emprendedores. En ¿no? los primeros meses no voy a cobrar porque entonces no tenemos, eh, no tenemos eh, tesorería suficiente pero tampoco valoramos el trabajo que, que ponemos y aportamos por delante. verdad Y entonces en ese caso pues, se determina qué cantidades como cuando si se, si se acompaña o no se acompaña de retribución económica que yo recomiendo siempre aunque sea por una cantidad pequeña para entender que lo que estamos haciendo es eh, respetado y también es valorado tanto por ti mismo como por el resto ¿vale? y eh, se determinó que no se establecía en retribución por las horas semanales que se aporten las socias de esas 10 que, que veíamos en, en el apartado anterior y que las labores de encargado se remunerarán por unos importes mensuales en los primeros meses a un importe y a partir de septiembre con otro un importe en el que se realizará una revisión a final de año para evaluar la aportación y adecuación de esta remuneración y acordar unos máximos. Imaginaros esto que parece una tontería y una obviedad, no lo es. Yo me he sentado cada uno de estos dos años con mi socia para evaluar si ese importe, remuneración que se me estaba atribuyendo, en función del de trabajo y el desarrollo diario, era adecuado o no, y lo hemos consensuado las dos, y lo hemos determinado las dos, y lo hemos compartido las dos, para no generar ningún tipo de conflicto, para no generar ningún tipo de propuesta que no tenga que ver con, con la cantidad de veces que hemos visto que administradores únicos pues donde cobraban 3.000 se ponen 3.500, luego 4.000, luego 5.000, luego cuando tiene que haber una rendición de cuentas de repente descubrimos una panacea universal. ¿Vale? Yo prefiero tener información consensuada, dialogada, compartida con el societario dentro de un pacto de socias en que se determine cómo vamos a empezar, cómo vamos a continuar y cómo vamos a terminar para que así tengamos la información relevante, concerniente a nuestras propuestas y a nuestras realidades y a nuestras expectativas yo puedo tener la expectativa de que estoy cobrando poco por toda la labor que estoy haciendo y, y, y mi socia puede tener otra propuesta diferente o puede, con, o puede consensuar o puede estar de acuerdo conmigo, pero por lo menos pongámoslo encima de la mesa y hablemoslo una vez al año, mínimo una vez al año para ser capaces y conscientes de lo que estamos haciendo ¿Vale? y todo lo que tiene que ver con la siguiente, propuesta. la siguiente propuesta habla de ese desinvertir. Hasta aquí todo muy bonito. Hasta aquí eh, todo lo que tenga que ver con partes, objeto, capital, social, aportaciones, devoluciones y participación en ganancia, una administración en la que queden claros los acuerdos, los perfiles de cada uno, la retribución, pero ¿qué pasa con ese desinvertir? ¿Qué pasa cuando hay gente que de alguna u otra manera quiere involucrarse en el negocio. De la misma manera que os decía qué fácil es o fácil parece montarse a algo con ilusión, con ganas, con esfuerzo, con intención, con implicación, pero a la hora de deshacer las cosas, ¿cómo luego somos capaces de entender que... Ese proyecto que hemos montado juntas, que hemos ideado juntas, que hemos diseñado, que hemos compartido, que hemos establecido en un pacto de socias, de repente existe o un derecho de acompañamiento que ahora lo veremos o un derecho de arrastre en el que haya terceras partes que se vean involucradas, que quieran comprar parte de una o que quieran vender parte de una. ¿Y cómo hacemos en esas situaciones? Si eso no está determinado, si eso no está definido, si eso no está pactado con antelación, ¿os podéis imaginar los desajustes o, o los encontronazos que puede generar este tipo de propuestas que pueden existir cuando un negocio va mal? Pueden existir figuras de inversores externos que estén relacionados y vinculados con todo lo que tiene que ver con, con hacerse cargo del negocio. Pero es que cuando un negocio va bien, también hay propuestas de inversión necesarias. Y en este caso, también tenemos que reflejar en el pacto de socias, ¿qué pasa con ese desinvertir? ¿Qué pasa cuando de repente las expectativas o las necesidades de las personas cambian o las necesidades del propio negocio van cambiando? Y puede haber la posibilidad de que se incorporen otras personas o puede haber la posibilidad de que tú vendas tu parte. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese derecho de acompañamiento y con ese derecho de arrastre? Si no lo tenemos definido en un inicio, no vamos a ser capaces de tener clara cuál es la propuesta que tenemos cada uno. Y en, este, en, esta, en, esta, en esta propuesta también, no menos importante, me parece el tema de la confidencialidad. Y dentro de la confidencialidad, una vez más, el tener la confianza, ¿vale? El tener la confianza en el otro, en la otra parte, en las otras partes, para ser capaz de entender que no nos va a fallar. Por aquí hay una pregunta en el chat, Julio, que no sé si la ves, eh, que, que la acabo de ver ahora mismo y no sé sí. si queréis que, que la abordemos ahora. Porque, Inés, no sé si nos la quieres hacer en alto o si no la leo yo. Perdona, era no... de lo anterior. Sí, era sí. que te había entendido que considerabas un error haber puesto sin remunerar las, las horas que echasteis como socios al principio. Si aclaras eso o he entendido mal, porque me parece como sí. inevitable también, no veo alternativa. Y luego, ya. ¿cómo hacéis esa remuneración? Si son bonos que emitís a final de año... ¿Puestas en nómina? o se puede Es que no sé legalmente cómo se puede retribuir que no sea laboralmente. Yo lo comento por la etapa en la que he asesorado a emprendedores y por luego la etapa en la que yo he sido emprendedora. Creo que es un error, un graso error, no monetarizar desde el principio cuáles son las aportaciones. Igual que hay que hacer aportaciones monetarias de maquinaria y de insumos y de eh, activos fijos, que no seamos capaces de, de ser conscientes de la aportación que supone, independientemente de que en un principio podamos hacer aportaciones pequeñas porque entendamos que estamos iniciando un negocio. Pero si nosotras mismas no somos capaces de ponerle valor a eso que estamos apostándole y apoyándole, y no somos capaces de asumir que, que un emprendedor si no estuviera el emprendedor tendríamos que contratar a otra persona y tendría que tener un sueldo y tendría que tener unas condiciones laborales medianamente dignas. Eh, en este caso, desde mi propia experiencia, creo que es un error no contemplarlo desde el inicio, aunque sean cantidades pequeñas, pero no podemos caer en el error de que al principio de los emprendimientos no se pueden poner remuneraciones, porque es que ese activo humano es necesario para generar ese negocio. Y tenemos que contemplarlo como una necesidad económica, financiera, dentro del propio negocio. Porque si no lo contemplamos desde el principio, luego vamos a restarle valor. Y a lo que voy es que cada uno podemos determinar nuestras opciones. Nosotras determinamos que los primeros meses, las 10 horas que he puesto ahí al principio, ninguna de las dos nos las íbamos a remunerar. Pero sin embargo, yo recibía retribución por mi salario profesional y mi contrato que es un contrato de autónoma administradora única, pero que sí que lo íbamos a monetarizar, porque si no lo monetarizábamos desde el principio no íbamos a darle el valor que se merecía. El resto de las horas que iban, que eran las 10 horas que habíamos establecido en un inicio, entendíamos que las íbamos a bonificar al propio proyecto porque las dos íbamos a aportarle de la misma manera. Bueno, estábamos aquí con, con todos los derechos de acompañamiento y de arrastre, que tiene que ver con el desinvertir, estábamos con la confidencialidad y con la exclusividad. Y volvemos a compartir pantalla para que lo veáis de una manera más clara. ¿vale? El derecho de acompañamiento, y en este caso, ay, perdonad que me, me, me he perdido con el préstamo participativo, los, los, la retribución ya la hemos visto, hemos visto los préstamos participativos que estamos en ello. ¿vale? que se decidirán en este caso, nosotras establecimos en su momento que la junta o general o administrativa para tomar las decisiones que se este, esta, establezcan y vamos al, al derecho de acompañamiento al derecho de arrastre, que la mayoría de las veces simplemente es... Entender, en este caso concreto nuestro, eh, tenemos las dos el 50-50, con lo cual si existiera la posibilidad de algún inversor externo, si existiera alguna posibilidad de que alguna de nosotras quisiera vender nuestra parte, aquí lo tenemos definido que en el caso de que se decidiera una oferta por adquirir parte o la totalidad de las acciones por parte de un tercero, las demás socias tendremos derecho a vender conjuntamente al mismo precio y las mismas condiciones. Porque si esto no está definido una vez más, os digo que aquí empiezan los verdaderos problemas. Porque cuando las cosas dan bien, muy bien. Pero si tenemos un socio que además consideramos que es un socio que va a negociar mejor que yo la salida, ¿a qué estamos jugando? ¿Para qué nos metemos con ese socio? ¿no? Si somos capaces de entender que los dos socios y las dos socias estamos en las mismas condiciones, tanto de entrada como de salida, pues igual las cosas las podemos negociar mucho mejor. ¿vale? En este caso, este derecho de acompañamiento simplemente permite a los minoritarios que en este caso no lo hay pero puede que en los vuestros sí exigir la venta de sus propias acciones de forma conjunta con el resto de accionistas mayoritarios ¿vale? porque bueno pues se determina que pueden acceder en las mismas condiciones y en el caso del arrastre pues en el caso de que una o varias socias reciban una oferta por eh, las que se divide el capital de la sociedad pues las socias tendrán derecho frente al resto de las demás socias minoritarias para vender al resto sus acciones. ¿no? Es decir, que podrían obligar o no a vender sus acciones, pero de alguna u otra manera se pretende facilitar a un tercero una cantidad significativa de acciones o participaciones frente a socios obstruccionistas o minoritarios. ¿no? Pero esto lo decidimos nosotras. Podemos no decidirlo también. Podemos no establecer cuáles son las pautas de venta o de compra-venta de nuestro propio negocio, pero yo prefiero tenerlo por escrito, prefiero tenerlo en blanco y negro para ser capaces de entender con quién nos estamos iniciando en este negocio. Y dos elementos básicos que tienen que ver con la confidencialidad y que tienen que ver con la exclusividad, en las que durante la vigencia de la sociedad se entiende ¿vale? que existe una confidencialidad con la sociedad, que permanece tras la financiación de, finalización del presente contrato, del presente pacto ¿vale? y eh, tras la salida a una o varias de las socias de la sociedad. ¿vale? Y en los temas de exclusividad, a dedicar todos sus esfuerzos sin carácter exclusivo a la sociedad. Es decir, yo... Os he compartido también que, que como parte de la Asociación de Mujeres Panaderas o como parte de la Asociación de Mujeres en Gastronomía o como parte de... ¿no? Pues relaciono, me relaciono, realizo diferentes eventos, eh, eh, aportaciones y evidentemente nunca van a estar relacionados con la no competencia dentro de, de, de los siguientes apartados y no voy a hacer una competencia desleal a mi propia empresa, pero no me dedico en exclusiva a ella. Si tengo un evento, foro, acción que pueda y vea que complementa la actividad diaria y que puede ser un refuerzo, también está determinado aquí. Podría verse como una amenaza por parte de la otra socia. Podría verse como un espacio de intereses personales y no compartidos por parte de la otra socia. Si no lo definimos aquí, podría verse también. Pero es que no es así. No es así. Y además de que no es así y además de que complementa y además de que comparte y compagina es que además lo tenemos definido y además definimos que se dedican nuestros esfuerzos profesionales pero sin carácter de exclusividad a la sociedad que podemos hacer igual que mi socia hace otras cosas por fuera y no se dedica a la sociedad ni tiene una nómina dentro de la sociedad ni tiene una remuneración dentro de la sociedad que lo hemos ido evolucionando con el tiempo pues de la misma manera yo puedo también ejercer en otras cuestiones que tengan que ver con la panadería o no, con la gestión o no, con las consultorías o no, que no realicen ninguna competencia a la propia empresa. ¿Vale? Y continuamos con las propuestas de no competencia, de permanencia, de separación, exclusión de socios, disolución y liquidación y no menos importante, igual que la fecha que hemos dicho al inicio, la firma por ambas partes. Y el conservar este documento para irlo renovando y para irlo reactualizando con el paso del tiempo. Y aquí vamos a volver a definir una vez más en este borrador esa no competencia en las que entendemos que no podrán realizar actividades que puedan hacer la competencia a la sociedad mientras tengan condición de socias, de permanencia, que en este caso nos propusimos 12 meses de permanencia, que los hemos cumplido, eh, pues cumplimos el día uno o dos años. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos propusimos al menos comprometernos 12, años, 12 meses con esta propuesta, con este proyecto vital, con este interés de generar una propuesta conjunta en la que las dos estábamos de acuerdo. Tan importante, hemos dicho antes, que es el iniciarlo como el separarlo. Yo creo que he salido de tres empresas, con algunas con mejor éxito que otras, pero nunca había tenido un pacto de socios en las que se determinara que una vez que no estuvieran las partes de acuerdo, teníamos todo el derecho del mundo a separarnos. Y eso, al final, lo que genera muchísima frustración, muchísima capacidad de no manejar la situación porque no se está definiendo por dónde, cómo y cuándo. Y evidentemente entender que, que si nos, ya no nos motivan las mismas intenciones que fueron al principio las que nos eh, impulsaron a realizar el negocio, pues no nos van a motivar las de la salida que hay que también negociar y gestionar. Y la disolución y la liquidación de la sociedad, que en este caso se realiza, hemos establecido unos activos y una división en proporción, que es un poco lo que hablábamos antes también, de eh, todo lo aportado y la posterior liquidación que eso pueda generar, ¿no? es decir, si nosotros tenemos una asociación y, una, y una, eh, una propuesta entre manos, entender también que esa disolución y liquidación de la sociedad tiene que estar Dicho cómo, cuándo, por qué, en qué porcentaje y de qué manera queremos iniciarla y terminarla. Gestionarla y llevarla a cabo en el día a día y reevaluarla para que las partes estemos conscientes. ¿vale? Volvemos a la presentación inicial porque dentro de... Esta propuesta, que yo os pongo aquí un corazón porque creo que es importante, y os pongo aquí un café en el que se toman muchas decisiones en esas reuniones que parecen poco importantes, pero lo son mucho. ¿vale? Espero que, que, que, que con este recorrido y que, y que con la reflexión que vamos a hacer final, seamos capaces de, de darle también un poco más de visión a por qué es importante este pacto, las situaciones que puede prevenir, he insistido mucho en el antes de manera fría y calculadora para entender dónde está cada persona y cuáles son los valores, las expectativas y las competencias de cada uno en el durante para ir evaluando si eso se está cumpliendo mi socia por ejemplo al principio no estaba remunerada y ahora hemos considerado las dos partes que tiene que tener un parte de remuneración por la labor comercial que realiza a lo largo de estos años y toda la repercusión que ha tenido entonces se establece una nómina adicional que pueda ir compensada con la labor que se genera. ¿vale? Y sobre todo, a la hora del finalizar. Y ahora mismo no tenemos ninguna intención de eso, estamos creciendo contentas, con ganas, con ilusión, pero puede darse. Puede darse expectativas, generación de frustraciones por las dos partes que nos lleven a entender que después de cinco, seis, siete años no tengamos las mismas intenciones las unas con las otras. Los aspectos que debe regular, que han estado definidos dónde y cómo y cuándo, si pueden ser complementarios o no, o qué otros documentos podríamos establecer. Nosotras, si os sirve de, de ejemplo, establecimos un DAFO y un FODA para cada una, fuimos capaces de poner cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles y ser capaces de entender dónde podíamos llegar a un encuentro común, para pero eso también a vuestro interés y a vuestra inquietud el, el ser capaz de definir dónde nos encontramos cada una y sobre todo la revisión constante yo no me imagino este documento sin ser revisado esta es la versión 1 de, de, de una propuesta que os proponemos y que os hacemos eh, de, de una reflexión conjunta pero existen en dos años hasta tres revisiones diferentes que han sido modificadas en función de entender que las realidades han sido también otras, que el objeto del contrato, del pacto, ha sido también otro y que vamos evolucionando con el tiempo y con las necesidades que tiene la propia empresa y el propio negocio. Comenzábamos con el pacto social de la salud mental de las empresas y lo definimos así, para compartir valores, informaciones y criterios para tener una comunicación fluida, fijaros que ahí poníamos y determinábamos una reunión mensual, una trimestral, una anual para elaboración de cuentas y prácticamente hablamos todos los días, nos compartimos todos los días y tenemos ese, ese contacto diario que nos permite también ejercer ese reajuste continuo y ese aunar expectativas, aunar expectativas para entender que las dos estamos subidas en el mismo barco con el mismo proyecto empresarial, con las mismas ganas, con la misma ilusión que a veces cuando una flaquea la otra tira para adelante y es capaz de, de, de tener bueno, pues esa, esa, esa visión conjunta de un proyecto que se ha ido desarrollando y evolucionando con el paso del tiempo de la misma manera que nosotras, nuestro equipo y nuestras propuestas se desarrollan y evolucionan con el paso del tiempo y es tan necesario haberlo hecho al inicio como seguir reajustándolo para poder eh, determinar cuáles son las pautas que determinen dónde, cómo y hacia dónde vamos. Y aquí... Eh, reflexiones finales porque me gustaría tener un, unos 15 minutillos de, de, de compartir también y de, y de, y de si queréis eh, un, un poco de reflexión en función de vuestras propuestas y dónde estáis ahora mismo eh, después, de, después de, de, esta, de esta conversación eh, para entender que, que mucha gente pequeña en lugares pequeños que hacemos cosas pequeñas, pues podemos cambiar eh, el mundo. Y en este caso, que no, que no dejemos de hacer propuestas, en este caso pacto de socias, por pretender y entender que no son necesarias en un momento dado, porque luego cuando queremos echar mano de ellas y cuando las necesitamos para, para continuar con nuestros procesos vitales, eh, no nos hemos dado el tiempo de reflexionar y no sabíamos con qué personas o con qué persona estábamos involucrándonos. Y eso es importante, como os insisto, tanto para la entrada como para la salida de cualquier proyecto en el que existen aprendizajes, existen eh, muchas luces y sombras y existen eh, pues muchas realidades en las, que, en las que nos tenemos que ir acompasando con, con el paso del tiempo y, y son necesarias. Y que os agradezco hasta aquí vuestra, vuestra atención de, de la mañana de hoy, eh, por supuesto aquí me tenéis disponible para, para lo que necesitéis y para poder eh, aclarar las dudas que puedan, que puedan ir surgiendo o complementando este pacto de socias con, con, la que, con, con las realidades que vosotras tengáis y os, os animo por supuesto, a, a, a que lo implementéis y a que le dediquéis a este borrador que, que ya está de alguna u otra manera estructurado, eh, a que le dediquéis ese, ese pequeño tiempo para, para por ajustarlo a vuestras realidades y, y tenerlo siempre a mano, eh, igual, que, igual que tenemos otras propuestas y, y ser capaz de compartirlas. Bueno. Muchas gracias, Nuria. ¿eh? A genial. vosotros. Gracias a ti. Quedamos paso, ¿vale? Eh, aquí a todas las compañeras y compañeros que estéis participando y aprovechamos estos 15 minutos que tenemos para hacerle preguntas o reflexiones a Nuria, ¿vale? Venga, a ir animándose. Venga. A ver, venga, ¿quién rompe el hielo? Que al principio ¿Quién, rompe, que el hielo, ¿quién rompe el hielo? Venga, ¿Quién quiera definir tenemos. algo más? ¿O quien quiera opinar sobre, sobre lo que hemos compartido también? O sea, que al final esto se trata de que también podamos tener un conversatorio o si es útil o no dentro de vuestras realidades y cómo podríamos acoplarlo, que eso también al resto de las compañeras y compañeros creo que puede ser interesante. Yo os estoy hablando de una visión de intraemprendedora, eh, emprendedora y todera. Eh, y, y, y técnica de autoempleo en, en mis inicios, pero, pero que es que el desarrollo de este tipo de propuestas eh, lo he elaborado y lo he generado en los últimos dos años de mi carrera personal y profesional, o sea que imaginaros ¿no? que, que, que la importancia se le ha dado al final y es lo que primero haría en, en este momento al emprender un negocio. Bueno, yo, yo rompo el hielo. Yo soy Amanda, lo que pasa es que me he conectado con, con el usuario del centro en el que, del que, que somos. Que trabajas. Y está aquí también mi, una de mis socias, que es Laura. Y, y yo te quería preguntar, en tu experiencia, ¿no? O sea, como, bueno, nosotras intentamos hacer un acuerdo de socias porque habíamos leído que era importante en base también a lo que nosotras queríamos, pero nos estaba costando un poco saber qué era importante y qué no, porque... ¿Sí? Como que lo veíamos mucho a nivel de, de empresa, nosotras somos una sociedad laboral y profesional, pero lo veíamos poco a nivel de eh, lo que nosotras necesitábamos. ¿no? Nosotras pensábamos en hacer un acuerdo de socias de cara a qué pasa si, eh, yo qué sé, una de nosotras se queda embarazada. ¿no? Uh -huh. Muy bien, muy interesante ¿Cómo? la propuesta, claro que sí. Eh, Cómo repartimos los beneficios, qué hacemos, porque además nosotras somos o sea, socias profesionales trabajadoras en el sentido de que nosotras somos psicólogas, o sea, es nuestro trabajo. O sea, no, no... Claro. Y, y te quería preguntar, eh, pues eso, si esto lo contemplas también como las situaciones personales en el acuerdo de socias o posibles futuras situaciones que, claro, no sabemos si van a ocurrir o no o cómo van a ocurrir, ¿no? O claro. en el caso de la laboral, eh, pues eso, por ejemplo, nosotras estipulamos como que nosotras complementaríamos como sociedad a esa socia, porque parte de nuestro objetivo es la calidad de vida, ¿no? no solo los beneficios. Entonces, como si eso también lo incluís o no, o eso es una de las cosas que serían aparte. Pues yo creo que es una cuestión a incluir y como os he compartido también, mi socia ha sido madre hace... Eh, prácticamente 10 meses y, y claro que han cambiado también sus prioridades vitales, ¿no? en este caso en concreto como no tenía una parte activa dentro de la empresa que no pudiera desempeñar eh, es, habiendo siendo madre porque, porque pues no, no, está, no está trabajando de manera activa en el día a día del propio negocio eh, hemos podido compatibilizarlo, pero a mí me parece muy interesante que dentro del apartado de socias y de eh, toda la actividad que se genera dentro de las socias, establezcáis qué pasaría si a una persona se queda embarazada, quién lo cubre, cómo lo cubre y si sois capaces de... De, de, de cubrir eso sin, sin que sea una generación durante varios meses de, de carga extra y que, estéis, eh, que seáis conscientes de que queréis asumirlo y que es, es vuestra manera de, de gestionarlo ¿no? O sea, pero que todas las partes lo tengan claros, porque os puede pasar a cada a, a cualquiera de vosotras, ¿no? Y si eso está definido dentro de las tareas y si las tres realizáis las mismas tareas o con diferentes eh, usuarios o clientes o pacientes o no. O sea, si, si eso está definido y, y entendéis que, oye, pues. Una vez te tocará a ti, la otra vez le tocará a la otra y, y si vamos compensando en función de ¿no? pues como las vacaciones de las personas cuando, cuando en el equipo de trabajo eh, faltan por vacaciones, pues al final vas compensando. Si eso lo tenéis definido, eh, pues quita muchísimo ruido de en medio. Al final... Eso lo que te permite es entender que, que las visiones son conjuntas, que, el, que el, el proyecto es conjunto y que habéis definido y determinado entre las tres que en el momento en el que una se dé de baja por maternidad, que lo consideráis una, eh, una proyección vital importante, pues el resto estáis dispuestas a cubrir ese sobreesfuerzo. Simplemente eso. O sea, yo creo que, que tiene que ver más con la definición de las socias y de, y de las realidades de cada una de las societarias. Y que puede estar definido ¿no? en, en este proceso, que pues, yo os he puesto ahí como 15 puntos, pero algunos pueden estar incluidos y otros no, y otros pueden ser complementados con esta realidad que tú nos estás planteando. ¿no? Sí, o sea, eso, un poco surgía la idea, justo lo que tú decías, ¿no? Como por adelantarnos al hacerla ahora en frío, ¿no? Cuando es, pues... que es, es que es, es necesario hacerlo en frío, porque sinceramente, de verdad os lo digo, es que en caliente luego no tienes el tiempo para realizarlo. Y sin embargo, cuando ya lo has escrito y ya lo has pensado en frío luego eres capaz de irlo ajustando. Pues mira, es que lo que pusimos no tiene mucha realidad, no porque nos hemos dado cuenta de que en seis meses no se ha ido cumpliendo lo que tenemos, pero por lo menos lo tenemos escrito. O igual podéis ver vosotras en el camino, e insisto mucho con el tema del plan de empresa, que es exactamente lo mismo, tú creías que ibas a facturar esto, estás facturando por aquí, tienes que meter alguna injerencia de alguna actividad adicional que no habías contemplado en su momento porque ves que no, ¿no? no vas facturando como merecías, pues esto es exactamente lo mismo, imaginaros que vosotras os planteáis que ibais a cubrirla pero que os deis cuenta de que vais concatenando embarazo con embarazo y que, y que la que ha cubierto a la anterior ya lleva cuatro meses cubriendo a la siguiente y que, pues lo bonito es sentarse y hablarlo. Y eso que pensamos en un principio, que era lógico y natural, que era que nos íbamos a cubrir, es que igual lo que se tiene que plantear ahora en el pacto de socias es que eh, si se embarazan dos y, y la otra está cubriendo las bajas de todas ¿no? Y, no, y no hay concatenado, pues igual hay que... Plantearse el contratar a una persona. ¿Nos lo planteamos? ¿No nos lo planteamos? no nos lo planteamos ampliamos el equipo? ¿No lo ampliamos? ¿Podemos permitirnoslo? No nos lo podemos permitir, pero está ahí escrito y está definido. Y eso te ahorra muchas, muchos quebraderos de cabeza a la larga, M muchas realidades que, que, que, que nos van a pasar. Vale, pues muchas gracias. Y luego vale, te... y de... y definir, ¿no? Definir, oye, ¿estamos dispuestas a, a en este caso en concreto? Eh, ¿Contratar a otra persona para que no recaiga en nosotras? Imagínate que dos personas están dispuestas, pero la tercera no. ¿Por qué? ¿Por qué ese no? Descubres muchas cosas de la otra persona también en un pacto de socias. Descubres muchas cosas de las expectativas y de los valores de la otra persona en un pacto de socias. Porque estás definiendo cosas muy básicas que se dan por sentado y que no lo son. ¿Vale? Vale. Y luego también te quería preguntar, ¿cómo ¿cada cuánto revisáis el pacto de sucia? O sea, si ¿sí es algo que sale de manera como orgánica, o sea, según lo vais viendo, de esto ya no está funcionando y lo revisamos, o si sí acordáis como lo revisáis anualmente. ¿O anualmente, o sea, cuando cuando presentamos las cuentas anuales, que tenemos una reunión con más... Como, como más eh, intensa y más de, de, de lleno o sea, nosotros nos, nos reunimos una vez al mes con lo cual pues ahí vamos evaluando también las posibles decisiones que se pueden ir tomando pero el pacto de socias en concreto lo hemos eh, revisado dos veces dos veces, o sea una el año pasado y otra este Vale, muchas gracias ¿Vale? Muchas gracias a ti por, por tu aportación ¿Alguna persona más que quiera pues compartir también su proceso o la, o la eh, incorporación posible o no dentro de, de su realidad, que, que nos puede ayudar también como ha ayudado a, al Centro de Psicoterapia Cala. Sonia y Laura, que han sido las que han estado ahí manteniendo la, la cámara, que son a las que más he podido ver en directo. No sé si quieren compartir alguna cosa en relación a este tema. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿Me escucháis? Sí. sí. Vale. Um, yo me llamo Constanza. Muchísimas gracias por, por esta charla. Ha sido súper interesante. Yo me encuentro en un momento en el que um, voy a empezar a colaborar con una persona que en el futuro podría integrar como socia y es cierto que a mí me gusta dejar todas las condiciones plasmadas, los acuerdos, etcétera, para que no haya malentendidos, porque es que luego, pues si lo dejas eh, por cuestiones de fe o de confianza o de amistad o lo que sea, uh -huh. pues eh, ahí se pueden co cocer unos, unos problemones tremendos ¿no? y sobre todo cuando atañe el dinero, me gusta por ser supuesto, muy clara. Por imaginaros, yo con mi actual socia, la conocía desde hace 11 años y había trabajado en una ONG con ella, cada una en un departamento diferente, pero siempre nos habíamos buscado para hacer proyectos conjuntos después de salir las dos de la ONG. Y yo tenía un grupo de Colombia que venía y entonces la buscaba ella para que me llevara temas de eventos, no sé qué. Y si bien es verdad no pensamos en ningún momento en no hacer la sociedad juntas cuando nos sentamos a realizar el pacto de socias y nos conocíamos hacía ya 11 años, descubrimos un montón de cosas la una de la otra. Sí, sí, me parece, me parece fantástico. Yo lo que te quiero preguntar es, eh, herramientas así tipo DAFO, no sé qué, ¿eso os ha ayudado realmente a conoceros más? A tales? ¿Cuáles serían como las básicas o las esenciales que nos Nosotros recomendarías? Nosotros es que como nos conocíamos tanto en ese sentido, sí que es verdad que... Hicimos una actividad también del sombrero, que por eso os lo he puesto antes, ¿no? de ponerse en el lugar del otro, de ser ya. capaz también de, de bueno, pues mirar desde otros ojos y con otra óptica y, y ser capaz de tomar decisiones desde otro lado. Y como sí. os digo, es que son decisiones que se tienen que tomar en frío y antes de emprender, porque es que sí. si no luego el día a día no te da y el día a día te consume para ser capaz luego de valorarlo. Entonces, las únicas dos actividades que hicimos en ese sentido, que nos permitimos también el tiempito, fue elaborar el pacto de socias definiendo muchos de los elementos, el tema de los puntos fuertes y débiles de cada una y definirlos y compartirlos y, y lo que tiene que ver con, con, con hacer una, una dinámica de, de sombreros y de colores eh, que nos permitiera entender bueno, pues hasta dónde llegábamos también cada uno. Sí. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias, creo que has aportado mucho valor y nada, estoy encantada. Bueno, pues me alegro, yo espero, y vamos, ahí me tenéis para lo que podáis necesitar también. Eh, sí que es verdad que hay, hay veces que, que hay, hay temas que son un poco pues, densos, burocráticos, ¿no? que parece que son repeticiones, como os he dicho antes, de los estatutos de, de, de alguna... Eh, bueno pues información que podéis haber hecho en, en el análisis de cualquier eh, asociación o centro pero mm, creo que es que lo, lo, o sea, todo lo que podáis bajar a terreno a vuestra realidad, todo lo que podáis bajar a vuestras, eh, a vuestras inquietudes os va a ayudar en el, en el día a día a, a, a sacarlo, conversarlo, poderos releer y leer en conjunto esas hojas y descubrir a la otra parte, que, que tiene muchas cosas que compartir también y, y, que, y que aportar. Bueno, Ya se van marchando por ahí algunas de las, de las compis, eh, nada, por, por nuestra parte de verdad una vez más agradecer a Economistas Sin Fronteras también que haya contado con nuestra experiencia y, y que por supuesto os esperamos en Tres Letras Pan cuando queráis para amasar sueños y, y oportunidades eh, porque... El, el, el amasar y el, y el estar todo el día con las manos en la masa desestresa también un montón de, de, de todos los, los días y, y penurias que pasamos en, en, en, en nuestros ratos y que, que sinceramente eh, os comparto que, que, que de las herramientas que, que, que hemos podido utilizar en estos años desde luego este pacto ha sido de, de las mejores cosas que, que hayamos podido poner encima de la mesa para, para poner las cosas en claro. Pues no sé si alguien quiere decir algo más, si no vamos con, el, con este cierre Cachonuria. Yo por mi parte ha estado genial porque tampoco conocía mucho del pacto de socias y lo he visto súper interesante. La verdad que parece una herramienta que tenemos que meter en todo, todos los emprendimientos. Todo. Entonces, no sé, compañeras. ¿Alguien quiere decir una última Nos palabra? Nos Quedan cuatro minutos, cuatro minutos para llegar al final. O despedimos a Nuria. ¿Alguien más se anima? Inés, que ha estado ahí muy participativa mm. también, agradecértelo, está acompañada. No sabemos mm. si con emprendimiento ya real o no, con Gracias. iniciativas puestas en marcha, con posibilidad de incluir pacto de socias. Estamos es que estamos justo en, el, en ese momento, o sea que nos ha venido muy bien. Somos, Llevamos cinco años, desde 2017, somos 11 socias, Uh -huh. y eh, ha habido una participación desigual como es lógico en función de los momentos personales de cada uno de posibilidades económicas, etcétera, etcétera y eso ha hecho que eh, estuviera, hubiera por debajo una incomodidad con los porcentajes de representación, claro. entonces claro. hemos tenido un trabajo ahí difícil, bonito también, enriquecedor pero difícil de reconocimiento mutuo del trabajo, aportaciones claro. y tal, que hay como un momento de reseteo ahora, estamos en un Hemos hecho un pacto de socias que creemos que nos representa y tal, pero ahora saltamos a, bueno, estamos consiguiendo financiar alternativamente el proyecto, que está guay para mantener la autonomía decisoria y demás, pero es un retazo también porque entran un montón de socias nuevas y queremos claro. tener esto enlatado ante la incorporación de ellas y, y tenemos ese miedo de que, Estemos cómodas con esos porcentajes seis meses y dentro de dos años se haya vuelto a descompensar esa aportación claro. y haya ese sentimiento. Estamos invirtiendo mucho en facilitación grupal y queremos meterlo también en el pacto de socios como una condición, bueno. pero es inevitable que se nos vaya un poco a... Eso, hay ese riesgo de que volvamos a sentirnos incómodas con, con ese equilibrio de dar y recibir. Entonces queremos currarnos mucho el pacto de socios en ese sentido y, me, y, y es difícil. Entonces... Claro. Bueno, pero lo bonito es que hayáis sido capaces de empezar con una línea en blanco, ¿no? O sea, que de decir, somos capaces de iniciar un proceso, ese proceso mmm, viene porque ha sido un proceso descompensado, ¿verdad? En el que no nos encontrábamos en equidad y, y, y veíamos que unas eh, podían estar más, más eh, bueno, pues sintiéndose con, con una sensación diferente a las otras y, y por lo menos os habéis planteado el realizarlo. Y reajustarlo, que es que es la necesidad también. O sea, evidentemente, de aquí a un año o dos años, en función de lo que, de lo que se gestione, eh, van a cambiar las tornas, independientemente de que incorporéis o no a, a más socias, ¿no? O sea que, que lo interesante es eso, ¿no? Lo interesante sería eso. Pues, irlo reajustando y, por supuesto, que todas se sientan identificadas en ese pacto de socias. Cuanto más identificadas os sintáis, luego también más podréis recurrir a él eso es lo interesante también vale nuria pues creo que, que ya sí que te vamos a despedir fenómeno pues muchas gracias, gracias eh, por la por, oportunidad de contar por nuestra parte ha sido ha sido un placer poder contar contigo y nada decir a la